Cha ya, ya, ya! ¡Hola! Soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Este es el paso número uno de los tres que se realizan con los esmaltes Infinite Shine de OPI. Hoy estaré realizando un diseño sobre ese color Stay Neutral con el que personalmente me dura mucho más de lo normal la manicura. El tercer paso es un Top Coat pro stay que ayuda a asentar el esmalte, dejarlo brillante y con el secado. Comenzaremos con una capa de Base Coat para proteger nuestras uñas naturales y dos capas del esmalte Infinite Shine. Este diseño está inspirado en perros y lo realizaré con la técnica de estampado de uñas con sellos. Los diseños los ubicaré en dos Accent Nails. Este color me gusta porque es relativamente temporal, Sirve para distintas temporadas, es elegante y combina a la perfección con otros colores, tanto llamativos como opacos. Una vez hemos esperado que nuestras dos capas de esmalte se sequen, aplicaremos una capa de top coat y luego continuaremos con la parte divertida, el estampado. Esta placa es de la colección So de Cats. Y hace parte de mis nuevas adquisiciones, estamparé un patrón de huesos en blanco y negro en el dedo medio. Los pasos ya los conocen: esmalte, raspo y recojo. El exceso de esmalte de la placa que queda en el estamper le retiré con cinta adhesiva. Y como utilizaré dos colores, con la ayuda de una herramienta de punteado, levanté algunos huesos que sobraban en el diseño. Luego estampé los huesos sobre la uña. Y como me quedó esmalte sobre la piel, con la ayuda de la herramienta de punteado, aproveché para quitarlo rápidamente. El siguiente paso sería estampar los huesos en negro. Primero limpiamos la placa, para lo que utilicé una nueva herramienta de Born Pretty. La uso para no estropearme las uñas con acetona mientras limpio la placa de estampar, pues normalmente uso acetona pura para este proceso. No sé si es porque no la sé utilizar aún, pero me parece que deja muchos residuos y no permite que se absorba bien la acetona. Esmalte. Raspo. Recojo con mi herramienta de punteado retiré alguno de los huesos negros también intentando que sean a la inversa de los que había retirado del blanco de todos modos al utilizar un estampador transparente cuando los ubique sobre la uña pude guiarme para solaparlos ahora procederemos a estampar nuestro perrito diría que es un Boston Terrier esta placa viene con diferentes capas una para el fondo, otra para la mancha en la oreja y otra que sería el delineado del perro. Para el fondo usé blanco, la mancha la estamparé con marrón y la línea con negro.